La verdad que muy productiva la reunión, nos vamos con, eh, tomamos nota de, para hacer propuestas también de trabajo eh, a pesar de lo que se planteó, el tema de un registro de guías de la ciudad de San Salvador de Jujuy eh, un tema bastante importante, estuvo también la asociación de guías, nosotros con los guías de la, de la dirección de turismo eh, y otro tema, la verdad que muy, muy importante, el día de la creación del de, día del informante turístico, un pilar importantísimo en, la, en todo lo que es el, las acciones del turismo, son los primeros, eh, las primeras, los primeros rostros que ve el turista cuando llega a la ciudad, así que también para fortalecer lo que es el, el equipo de informante turístico de la ciudad de San Salvador de Jujuy, eh, con un día específico que es el 18 de diciembre para festejarlos y para agradecer eh, todo lo que hacen hace muchos años por la, por la ciudad. Bueno, todo esto teniendo en cuenta que hay una política de expansión turística de San Salvador de Jujuy que en un tiempo solo era ciudad de paso, pero en los últimos años ha comenzado a demostrar que es una ciudad donde se está pernotando. Así es, con nuevas propuestas, con eh, todo lo que es eh, servicios acorde a la, a la circunstancia, a lo que pide el turista, eh, se trabajó mucho en todo lo que es época de pandemia, en el turismo natural, el turismo de cercanía a la ciudad, eh, y bueno, particularmente turismo regional, eh, eh, ...que se fortaleció y ahora con la apertura de, de las fronteras... ...también apuntando al turismo internacional. Hemos tratado eh, diversas eh, propuestas, diversos proyectos... ...que han sido presentados, que han tomado estado parlamentario... ...en las últimas sesiones eh, y particularmente atinentes... ...a la órbita del turismo, eh, de la cultura también... Y es así como hemos recibido la visita de representantes de la Asociación de Guías y en una segunda parte representantes también del área de informantes turísticos por el proyecto que se ha presentado respecto a la celebración de su día. Bueno, en la primera parte de la reunión está la posibilidad de crear un registro de guías de turismo municipal. Esto se está evaluando, eh, se ha realizado un primer encuentro para justamente abrir el diálogo y ver las distintas posibilidades, las distintas eh, voces eh, y opiniones eh, para poder este, evaluar cómo va a ser ese trabajo en proceso. Y también los informantes turísticos tan importantes para que tengan su día. Así es, los informantes turísticos son quienes eh, día a día, a partir eh, de la eh, de su situación justamente de trabajo en la dirección de turismo, son, son quienes eh, establecen ese primer contacto como anfitriones de la ciudad, son eh, quienes representan a la ciudad, quienes informan en los distintos puntos de información turística. Eh, es por eso que eh, nos pareció muy importante eh, estar eh, atentos a esta iniciativa y recibirlos y que nos cuenten eh, su experiencia cotidiana y también poder trabajar en ese proyecto y en ese gesto eh, hacia ellos que es también un agradecimiento de la ciudad por su compromiso y por su trabajo cotidiano, eh, recibiendo a quienes visitan San Salvador de Jujuy y también a la ciudadanía, que muchas veces eh, se acerca para recabar eh, información, para hacer diversas consultas.